La bellosoletana Reyes Calderón obtuvo el doctorado en Economía y Administración de Empresas a los 27 años y a los 33 años un segundo doctorado en Filosofía. Entre los años 2008 y 2014 ocupó el decanato de la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Navarra y decidió enfocar su labor docente hacia las buenas prácticas de gobierno corporativo así como hacia las estrategias de anticorrupción y transparencia. Reyes trasciende las aulas con su labor literaria y se sitúa a nivel calle frente a la corrupción generalizada. Su personaje, la jueza Macor, va a protagonizar siete de sus diez novelas hasta el momento. Macor se enfrenta a la corrupción nacional e internacional. En las lágrimas de Hemingwell de 2005 y en los crímenes del número primo de 2008, Macor investiga desde la Audiencia de Navarra, ayudada por el agente de la Interpol, Juan Iturri. En 2009, la jueza es trasladada a la Audiencia Nacional y, durante el desempeño de su labor, conoce los entresijos del caso Canaima, una trama de apropiación indebida de recursos en Venezuela, pero cuyas consecuencias llegan a Madrid. El último paciente del doctor Wilson de 2010 mereció el premio Planeta y el jurado número 10 de 2013 se alzó con el premio Abogados de Novela. En 2012 había publicado La venganza del asesino par, novela en la que un criminal desafiaba a la jueza anticipándole dónde y cómo iba a cometer el delito. En 2016 publicó Dispara la luna, que recibió el premio Azorín. La jueza, en esta novela, se desplaza a Lyon, sede de la Interpol, para ayudar a la gente Iturri que había sido secuestrado. En 2018 publicó Clave Matiz novela que sumerge al lector en el tráfico de las obras de arte. Tres novelas no tienen como protagonista a la jueza Macor, aunque sí se centran en la lucha contra el crimen y la corrupción. La puerta del cielo de 2015, tardes de chocolate en el Riz de 2014 y la que nos ocupa